FLA, al de track boy FLA, quieren sacarnos del fra. FLA nunca lo van a lograr Fla. por eso saqueamos el lugar FLA, nos adueñamos del trap FLA, ahora quieren tener el FLA quieren saber cómo tenemos el FLA por eso quieren tener el FLA porque tenemos todo el FLA siempre tuvimos lo que quisimos por eso ahora van a comentar no me entiendes qué mierda va a hablar girl, salí del lugar Aparentan, tienen más y si solo la cuentan Otra les cuenta la cuenta Si ellos solo no saben contar Yo lo aprendí cuando estuve en su lugar Así que no me venga ahora a mentir Siempre fue así Los tuyos son los no wannabe Yo no entiendo lo mío yo solo hago y río Los tuyos son to' críos, Los míos yo me río Los tuyos son críos, Los míos con los míos Los tuyos son los tuyos De los tuyos me río Ni con patas me van a bajar Tengo estilo, tengo calidad habla mucho pero no más. Corona, con el AP una sociedad, pa' negocio y mucha seriedad. Si quieren guerra, dale que va. Hablan de calle, lo voy a callar. Rosario City, la ciudad la trampa todos los días te puede matar. Rosario City siempre está activa, te aspira fútbol y transpira aspira atrás. Zona Sur que está a todo ritmo y al voy a mostrar que con talento y mucho esfuerzo el que es humilde puede progresar para esto siempre fui sincero siempre. estamos sumando los ceros Cero. los pibes salido del guero soñamos con el mundo entero yeah. mami no ponga más pero yeah. que un rato más si te espero yeah. y aunque tu amor no es sincero yeah. te digo a los oídos te quiero yeah. Pa' esto siempre fui sincero yeah. estamos sumando los ceros Cero. los pibes salido del guero soñamos con el mundo entero Ahora quieren tener, quieren saber cómo tenemos, por eso quieren tener, porque tenemos todo. Ahora quieren tener, quieren saber cómo tenemos, por eso quieren tener, porque tenemos todo. drugs or die trying.